trabajar con documentos es tarea de todos los días posiblemente tengas una interfaz muy parecida a la mía te vas a ir aquí a crear nuevo y vas a tener esta ventana de interfase que está obligatoria en todos los programas desde la versión 2017 si tienes versiones inferiores a esta vas a dar clic aquí en mostrar configuración y te va a aparecer la ventanita como la tenemos anteriormente voy a poner cancelar cerrar me dirigiré a ilustrador preferencias y vas a poner en una pc control k en general vas a activar la opción que dice usar de manera legal los archivos nuevos de interfase, vas a crear uno nuevo y ahí tienes la ventanita que te acabo de explicar hace un ratito voy a dar clic en cancelar lo bueno que tienen estas versiones es que si yo doy un clic de manera directa automáticamente vas a poder abrir un documento nuevo, te vas a archivo y también otra forma para crear documentos nuevos es control n damos clic en ok, para cerrar el documento tenemos eh, control W, si quieres abrir uno nuevo tienes control O, damos clic en cancelar o también tienes esta opción que me gusta muchísimo que sería abrir los archivos recientes, sin embargo aquí está desactivada pero simplemente vas aquí y automáticamente en la lista que se despliega puedes acceder a uno de ellos. Si quieres crear un documento nuevo a partir de una plantilla de ilustrador, vas a presionar shift Control n tienes la plantilla, eliges el documento que quieres y da simplemente clic en Nuevo. Si quieres crear un documento nuevo a partir del último documento que has creado, vas a presionar alt Control ¿Qué tal te está yendo con este curso? Suscríbete a este canal, activa la campanita, déjanos tu comentario y te espero en el siguiente atajo de teclado.